Gracias, Carolina. Gracias a Francia a todo el equipo de producción. Miren, en el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante importante eh, con relación a, al voto en el exterior. Resulta. Yo quiero que me expliquen si es. Resulta que eh, mucha gente, o no mucha, una, varias personas se han estado quejando de que no aparecen en el padrón eh, y que no pueden votar en en Estados Unidos y en otros países del mundo. ¿Qué resulta? Antes se podía. Antes usted estaba, por ejemplo, en Estados Unidos y votaba como fuera, eh, sin, sin ningún tipo de restricciones, pero lamentablemente ya no. Yo quiero que me coloquen, por favor, primero, antes de entrar con este análisis, la denuncia de la actriz Cecilia García. Eh, quien ella denunció que está, en, que está en Estados Unidos, ¿verdad? Y que entonces eh, no puede que ahora aparece aquí y que no puede votar. Vamos a escucharla, tenemos lista Israel, vamos a ver. Hola, soy Cecilia García y quiero aprovechar esta oportunidad para repetir que soy una de las miles de dominicanas y dominicanos residentes en el exterior que no va a poder ejercer el voto. Por el deficiente sistema de la renovación de cédulas de la Junta Central Electoral y por muchísimas irregularidades más que todos conocemos. Por eso hemos impuesto en marcha el lema del 10 por 1. ¿Que, ¿Qué es el 10 por 1? Facilísimo. 10 compañeros y amigos solidarios que no pensaban votar por nadie votarán porque nosotros no lo podemos hacer aquí. Quiere eso decir que un voto aquí que no se puede son 10 allá. ...que sí se podrá... ...miren qué pasa... ...cuando usted ve lo que ella dice... ...la denuncia... ...lo primero que es una denuncia... Eh, ...que no tiene un fundamento... Eh, ...no se fundamenta en nada... ...yo quiero ir al que me coloque... ...en la última parte... ...cuando ella dice... ...que sí se podrá... ...para que usted vean... ...el mensaje subliminal... ...de esta señora... ...quien yo no conozco... ...y a la cual respeto... ...su punto de vista... ...pero que siempre se debe... ...guardar la forma cuando se van a hacer las cosas. Si, si lo pueden colocar la parte final, cuando ella dice que sí se podrá eh, votar, llamando a 10 gente que voten, es evidente el mensaje que ella está mandando. Eh, eh, y más claro de ahí, no canta un gallo. Eh, la, parte, mírala, la última parte, eh, la pueden frisar cuando ella lo hace, que ella dice... ...votarán porque nosotros no lo podemos vamos a ver. hacer aquí. Quiere me me frisan decir, ahí que un voto aquí que no se puede... Son 10 allá, que sí se podrá. Si, si lo colocaran, es fácil darle para atrás y dejarlo frisado. ¿Qué ya hace? Es evidente el mensaje que está mandando. Es evidente el mensaje que está mandando. Dije es algo viciado. Ahora yo voy a explicar qué pasa, porque a mí no me gusta que me cuente, yo investigo. Yo inmediatamente vi las denuncias, comencé a llamar gente que yo tengo en Estados Unidos, amigos míos, compadres, familia, y comencé a preguntarle cuál es su estatus. Muchos de ellos me mandaron incluso los cáptulos, la tenemos ahí, la, la, las imágenes donde votan. Algunos de ellos que están allá, en Estados Unidos, pero que votan aquí. Por ejemplo, ese, eh, y voy a decir los nombres, eh, mi amigo Darío Ali, allá en, en, en el Bronx, vota allá en el Bronx, porque se inscribió en el padrón. Su mamá también vota allá porque se inscribió en el, pa, eh, en, en el registro. Pero me comuniqué con mi amiga Ariveta de Jesús, de aquí de San Francisco, y también vota allá. Me comuniqué con mi amigo Henry Lajara. De allá que está en Estados Unidos Y me dice que también vota allá y, y ya se verificaron Mari Zapata, que es una amiga nuestra de allá del aguacate En San Francisco, me dice que no Que ella vota aquí, incluso me lo mandó eh, Dice que vota en, en las Guasumas ¿Por qué? Porque ella no se inscribió en el registro Está en Estados Unidos y no podrá Míralo ahí, dice que en las Guasumas Ella no podrá votar porque no se inscribió en el registro Pero también su mamá eh, Dice que, no, que vota aquí En San Francisco, pese a que vive allá Su papá también vota aquí y eh, ¿Por qué? Porque no se inscribió Y un amigo, William de Jesús Dice que vota ya ¿Por qué? Porque se inscribió Pero yo voy a explicarle a la gente Porque la idea es, no es si usted está de un lado o otro Yo no hablo aquí para convencer a nadie Total, cada quien va a pensar lo que quiera Ese es el, Hay mucha gente que son fanáticos Y los fanáticos, por más que tú les expliques, no entienden Porque eh, hacen, eh, piensan de manera irracional Esta es la ley Que hay que leerla de la ley electoral, bueno aquí está la compilación de todas las leyes, pero de, de, eh, lo que tiene que ver con materia electoral, pero vamos aquí, vamos a ver la ley 15-19, miren, mírenlo aquí, mírenlo aquí, aquí dice, porque hay gente que dice, ah, antes se podía votar, antes te permitían votar, por ejemplo, si tú estabas en Estados Unidos, te, te permitían votar allá, aunque tú, aunque tú estuvieras eh, en, eh, inscrito en el padrón de aquí, te permitían, pero hasta que llegó la ley. Cuando llega la ley ya no se permite porque dice aquí los dominicanos residentes, ese es el artículo 106, los dominicanos residentes en el exterior en pleno de ejercicio de sus derechos civiles y políticos podrán ejercer el, el derecho de sufragio para elegir presidente y vicepresidente y demás hierbas aromáticas. Eso es aquí, pero cuando usted viene aquí al artículo 108 se lo estoy dando para que lo busquen, no me crean a mí. Dice, el registro de electores en el exterior, dice, a los fines exclusivos de la elaboración de registro de electores residentes en el exterior, la solicitud de inscripción en el mismo será voluntaria, dice, búsquelo. será voluntaria y mediante la presentación de la cédula de identidad y electoral y dicho registro estará a cargo de la Junta Central Electoral. Es decir, que es usted que tiene que buscar inscribirse para votar en el exterior. Pero, ¿qué pasa? Cuando usted se va al artículo 109 de la ley 15-19, es decir, que tenemos una ley del año pasado, eso fue lo que pasó, dice, requisitos para ser elector en el exterior. ¡Ojo! Dominicanos que están allá, para que no hablen por boca de ganso, como dicen en el campo. Dice el artículo 109. Para poder ejercer los dere el derecho al voto en el exterior, los ciudadanos deben reunir la siguiente, los siguientes requisitos. ¡Ay, Dios mío, que no estamos leyendo! Dice el numeral 2, estar incluido en el registro de electores residentes en el exterior. ¡Ya! Es decir, Israel, que si tú viniste de, de, de Venezuela para República Dominicana... Y hay un requisito que te dice que para tú poder votar aquí, eh, en las elecciones de allá, tienes que inscribirte en un registro del exterior. Pero si no te inscribiste, no le exijas al gobierno que te está bloqueando. Eso fue lo que pasó, dominicano. Que ustedes no leyeron la ley. Inmediatamente la ley sale. Nadie puede alegar eh, su propia ignorancia en justicia. Es decir, ay, yo no sabía esa ley. Mentira suya, usted tenía que saberla. La ley, la propia ley te obliga a hacerlo. Y eso fue lo que pasó, eso fue lamentablemente lo que pasó. ¿Qué dice la propia ley? Que si usted no se inscribió previamente, voluntariamente, en ese registro de electores en el exterior, usted no va a aparecer allá. Y si no aparece allá, no puede votar. Hay mucha gente que viajaba para acá antes para votar aquí, para ese gustazo de marcarlo aquí. No puede hacerlo porque los aeropuertos están cerrados. Ahí está el tranque pero eso de estar diciendo que están haciendo fraude, que van a hacer un fraude que le están prohibiendo el voto al dominicano en el exterior, es una vil mentira tan fácil de demostrar que yo en ocho minutos lo acabo de explicar, y usted quiero lo entiende, si quiere no entienda nada dijo el presidente de la Junta Central Electoral usted no vota en el exterior porque vive en el exterior, usted tiene que estar inscrito según la ley 15-19 de régimen pregunta, electoral una pregunta una pregunta eh, Lo que a mí me preocupa Es Que si ya yo tengo Si yo tengo un Un amigo que ha votado toda la vida En Estados Unidos Estaba empadronado sí. ¿Cómo ahora no aparece? Te explico, era que antes no había una ley Por ejemplo, tú estabas empadronado Aquí, podía votar allá antes Sin ningún tipo de problema con esta ley se modificó que tú tienes que inscribirte en el registro de electores en el exterior para poder votar. Fue la ley. Pero, pero que la, la ley, ley estaba para las últimas elecciones y ellos votaron. Pero, lamentablemente, la ley no te lo permite. Pero que ellos votaron la con, no la, con la ley. Bueno. Es lo que te digo, ¿Qué? la ley no, no, no, no lo permite. Ellos querían que lo visitaran de nuevo, pero estaban empadronados. Bien, Porque la ley está. no puede retroactivamente cambiar lo que ya tenía. Ahora, los nuevos votantes... Sí se deben empadronar bien que muchísima hay, gente aparece bien, ahí está, muchísimas, sí, muchísimas gracias pero hay muchas que no, que están antigua, identificadas vamos, que vamos no van a, a votar pausa. por el PLD